Conservarlo fue en vano, no te miento, lo desperdicié de marché. No tuve mi interior, nada de eso me importó, ya se derrumbo. Tras sentí de mí, pero no importa al fin, un recuerdo es aquí me Temes a la oscuridad.